Gracias, señor vicepresidente, señorías. Decía el presidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, que la educación es el arma más poderosa si se pretende cambiar el mundo, y esto el Partido Popular lo tiene muy claro. Desde los primeros momentos de su elaboración, la LOMCE contó con la oposición de la totalidad de la comunidad educativa y tampoco quisieron incluir ninguna de las enmiendas que propuso la oposición. A pesar de estar solos y solas contra el mundo, el Gobierno del Partido Popular se empeñó en aprobar una ley que supone una verdadera amenaza para nuestro sistema educativo. Es verdad que esta ley pretende cambiar el mundo, sí pero pretende hacerlo a imagen y semejanza de lo que piden en la Conferencia Episcopal o la FAES. La Lonce es una ley cargada de ideología que se basa en romper la igualdad de oportunidades y en valorar la educación en función del mercado laboral y no del valor social. Ustedes hicieron una ley de parte porque ustedes desprecian la educación pública y gratuita de calidad para todos y todas. Para ustedes la educación es un negocio como la sanidad y como tantas otras cosas que nosotras llamamos derechos. La situación actual del sistema educativo es catastrófica. El Real Decreto, que regula las reválidas, ha sido aprobado, pero queda todavía a la espera del informe preceptivo del Consejo Escolar del Estado, el cual sabemos que no puede emitirse porque tanto su presidente como vicepresidenta como la secretaria general han dimitido. Y como no se pueden cambiar, los plazos empiezan a premiar. Algunos de sus ataques al sistema educativo y a la educación pública vienen de lejos, como por ejemplo el tasazo universitario famoso que supuso para las universidades de la Comunidad Valenciana concretamente una subida de tasas del 33,3% a partir del 2012-2013, época en la que ustedes desgobernaban en nuestra comunidad. También quiero destacar algunos datos, alguna información, como por ejemplo el fraude fiscal, se calcula en nuestro país en 60.000 millones de euros. Esto es el triple de lo que ustedes han recortado en educación en los últimos cuatro años. Mientras tanto, en la vida real hay 25.000 profesores menos para 800.000 alumnos y alumnas más. La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, que no controlamos nosotros, estima que la corrupción cuesta al año unos 48.000 millones de euros, que es más del doble de lo que ustedes han recortado en cuatro años en educación. Y, otra vez volviendo a la vida real, hay 64.000 alumnos y alumnas estudiando en barracones en nuestro país desde el 2013. Nos preocupa que algo como las evaluaciones externas se conviertan de repente en un suculento negocio para empresas afines. Y que perpetúe así el modelo, que voy a llamar el modelo de la mordidita. Porque ya sabemos que para ustedes la mordidita no es solo una canción del verano. ¿Queremos agradecer? Al Grupo Parlamentario Popular, que haya agradecido, al Grupo, perdón, fallo del intérprete, al Grupo Socialista, que haya aceptado dos de nuestras enmiendas propuestas, pero la primera, que para nosotros era muy importante, lo han aceptado, que era la solicitud de la derogación completa, inmediata e inequívoca de la 11. Está claro que estamos en contra de las reválidas. Las reválidas es una de las expresiones más arcaicas y clasistas que tiene esta ley y va a perjudicar al desarrollo de los niños y niñas y además pone en duda la labor del profesorado es una ley partidista neoliberal sexista recentralizadora en definitiva es una ley antieducación y supone un viaje al pasado a la segregación de los por sexos Señoría, y señoría, las competencias de las comunidades autónomas. Acabo ya. Quiero destacar una cosa que para mí es muy importante. La Lonce vulnera la calidad de la enseñanza y discrimina a las personas con discapacidad. Hasta la defensora del pueblo les tuvo que recordar que el derecho a la educación de los niños y niñas con discapacidad se basa en principios de inclusividad y no segregación con una escolarización normalizada y con los apoyos educativos necesarios en centros ordinarios. No, en educación no sobra nadie, sobra la lonce. Hoy mi grupo defiende la educación pública desde las instituciones, pero el próximo 26 de octubre la defenderemos llenando las calles en apoyo a la huelga convocada por la comunidad educativa. Y desde allí clamaremos que la escuela pública no se vende, se defiende. Gracias, señor vicepresidente. Gracias, senadora Lima, por el Grupo Parlamentario.